Nunca te arrepientas de dar lo mejor de ti por alguien. El corazón jamás olvida dónde dejó sus más bellos latidos. Son pocas las ocasiones de la vida en las que solamente importa una cosa, el momento. Si nos ponemos a pensar, todos tenemos lugares especiales, horas especiales y personas especiales que nos hicieron sentir como si se detuviese el tiempo contemplando la magnificencia de ese instante irrepetible y que quedó grabado en nuestra mente y corazón para toda una eternidad. El corazón jamás se olvida de esos momentos, ya que son los que le dan verdadero sentido a nuestra vida, esos momentos extraordinarios que sabemos que por más que lo intentemos, no podremos vivir otra vez de la misma forma. Acepta esos momentos y utilízalos cuando sientas que nada en esta vida importa. Utilízalos para levantar tu ánimo y para colocar una sonrisa en tu rostro cuando sea necesario. Agradece a quien te hizo sonreír aún en la distancia. Aparte de nuestro tiempo, lo más preciado que le podemos otorgar a alguien es el don de la felicidad. Quien te lo otorgue debe ser considerado una verdadera amistad, alguien a quien tenerle cariño y confianza, ya que son muy pocas las personas que pueden hacer esto, y aún más quienes saben hacerlo a distancia son muy valiosas pues sabes que puedes contar con ellos en cualquier momento. Hay un refrán que dice, amor de lejos, felices los cuatro. Pero esto no tiene por qué ser así. Ese amor no tiene que ser siempre en pareja. Puede ser una amistad, puede ser alguien de tu familia, alguien muy cercano a ti que sin importar en dónde se encuentren, será capaz de alegrar tu día, bien sea con un texto, un audio o una videollamada. Quédate con la sonrisa de la última vez que con él estuviste. Es muy fácil concentrarse en lo malo y olvidar las cosas buenas. A decir verdad, si esto te llega a suceder, debes saber que no es tu culpa. Sin embargo, mantenerte así, si sí lo es, es tu culpa porque al verte así, tú puedes cambiar todo al acordarte de las cosas buenas que han sucedido, de esos momentos que vivieron juntos de esa gran sonrisa que te ofreció la última vez que se vieron. Los buenos recuerdos siempre serán más fuertes que los malos, y aunque eso parezca algo iberosímil, es la verdad. Los malos recuerdos se los lleva el viento. Existirán peleas que en su momento parecían muy importantes y con el paso de los años ni siquiera las recordamos, pero si recordamos las risas, recordamos los abrazos, recordamos las anécdotas que se vivieron con esa persona especial, y es en eso en lo que debes enfocarte. Puedes concentrarte en recordar lo malo, hacer una lista para nunca olvidar lo sucedido, pero eso solamente te traerá tristeza, ya que cada vez que veas dicha lista, tu corazón se llenará solo del resentimiento. Cuando alguien nos importa en gran medida, nos esforzamos por hacer lo correcto, dejamos la piel en hacer a esa persona feliz. Pero a veces eso no trae los resultados que deseamos y nos damos cuenta de que nuestros esfuerzos no nos han llevado al destino que tanto queríamos, pero debemos recordar en estas ocasiones que a veces lo importante no es el destino, sino el viaje que emprendiste. ¿Cuántas personas no habrán pasado por esa situación? Seguramente han sido muchas, por ende, tú no eres la primera y puedes tener seguridad en que tampoco serás la última, es algo que simplemente sucede. Y no podemos controlarlo o evitarlo. En ocasiones solamente debemos lanzarnos al vacío y esperar lo mejor. Atrevernos a experimentar nuevas cosas, sin temor a lo que pueda suceder. Claro que debemos tener cuidado. No podemos lanzarnos a cada vacío que veamos, puesto que de ser así, solamente viviríamos en una eterna caída libre, visitando el suelo firme de vez en cuando, lo cual no resulta muy conveniente que se diga. Debemos pensar antes de actuar, poner en una balanza lo bueno y lo malo que pueda pasar. Y si lo bueno es más que lo malo, lanzarnos con fe. Lamentarse por haber dado lo mejor de nosotros no tiene sentido. Durante ese tiempo descubriste cosas de ti que no sabías que tenías. Descubriste nuevas habilidades, nuevos sentimientos, nuevas emociones. Y abriste tus ojos a un mundo nuevo y lleno de posibilidades. Debes sentirte alegre de haber sido la mejor versión de ti misma y no ver el pasado con desprecio, sino enfocarte en un mejor futuro. Debemos aprender de nuestros errores para evitar cometerlos más adelante, y es precisamente eso lo que nos ayudará a tomar mejores decisiones con respecto a nuestras vidas. Difícil es hacer algo si no se tiene ninguna experiencia previa, pero cuando ya se ha vivido alguna situación, podemos prepararnos y decidir si queremos vivirla otra vez o no. Tú tienes un valor incalculable, y eso lo demostraste al dar lo mejor de ti, porque si bien no funcionó, o eso dio como lo esperabas, tú lo apostaste todo, hiciste lo que tenías que hacer para que funcionase, por ente. El desenlace desfavorable no es tu culpa para nada, de hecho puedes sentirte feliz al saber que no había nada que humanamente pudieses haber hecho para que las cosas se dieran como esperabas. No eres inmortal, ni tienes poderes mágicos para hacer que todo funcione según lo planeado. Eres humana, perfecta e imperfecta al mismo tiempo, irrepetible en este mundo, sin importar qué tanto se quiera intentar. Lo diste todo, pusiste tu máximo esfuerzo y solo por eso debes de sentirte orgullosa de lo que has logrado. Además, se debe tener muy en cuenta que una relación es trabajo de dos personas. Si tu pareja no quiso poner lo mejor de su parte porque no le importaba o no sentía que fuese necesario, simplemente no debe importarte. Agradece que te conoces mejor y que eres libre para hacer lo que quieras. Gracias Marco. Y no. Nunca te arrepientas de dar lo mejor de ti por alguien. Eso dice mucho de ti como persona. Muchas veces nosotros como personas, para la redundancia, solemos pensar que por el hecho de dar y entregarnos bastante a alguien es algo malo o simplemente nos estamos forjando un futuro bastante negativo en cuanto a los sentimientos por el hecho de tratar bien a alguien que no nos trata como corresponde. Pero supieras, amigo o amiga, que esto dice bastante de ti. Eso dice mucho sobre quién eres tú. Sobre los sentimientos que tienes. Sobre cómo expresas tu amor hacia los demás. Preguntarás por qué. Porque a pesar... De que te pongan restricciones. A pesar de que no puedas volar. O a pesar de cómo estés. Sigues actuando de una manera positiva. Demostrando quién eres realmente tú. Y por qué haces las cosas. Esta clase de sentimientos... Son bastante bonitos. Sonríes, no hablas mal de esa persona que es tu pareja o enamorado o enamorada. Porque eres alguien que respeta, una dama, un caballero. El corazón jamás olvida dónde dejó sus más bellos latidos. Y es que, a pesar de que tú te alejes de esa persona que fue tu pareja, que sinceramente te apreció o no, como sea, pero tú sentiste bastante corazón dejó los mejores latidos allí déjame decirte amigo o amiga que esto que estás viviendo que estás sintiendo nunca lo vas a olvidar y si se trataron bien peor aún ahí sí que no lo vas a hacer es un accionar bastante complicado pero hay que meternos en la cabeza esto ya que hay que agradecer quien te hace sonreír, aún conservando la distancia. No hay por qué fallecer. ¿Por qué sentirnos mal? No. Vamos a subir nuestros ánimos. Vamos a ver más allá. Vamos a sentirnos bien. Porque nosotros lo merecemos. Merecemos todo lo bonito de este mundo. Amiga, yo te observo. Veo muchas cosas en ti. Veo que eres alguien muy bueno. Alguien que sin necesidad de nada actúa bien actúa positivamente es feliz yo soy feliz soy feliz por ti porque sé que eres alguien de valor alguien que sinceramente cualquier persona desearía tener en su vida incondicionalmente y esto es bastante hermoso por lo tanto te digo esas palabras no pierdas tu tiempo formando y forjando y presionando para que suceda algo que realmente no tiene valor para nadie mucho menos para esa persona que está a tu lado que no te aprecia como es que no te quiere como es te lo digo de corazón considérame tu amigo acá estoy dándote mi hombro para poder desahogarnos juntos todo en conjunto es mejor Así que sonríe, amigo. Sonríe, amiga. Vamos a vivir esto de una manera positiva. Vamos a sentirnos bien. Vamos a sentirnos positivos. Para que veas que todo lo bueno va a salir. Si fuera fácil, cualquier persona lograría todo el mundo fuera feliz y el mundo fuera muy aburrido. Que te lo digo yo. De corazón te lo digo. Yo soy Ricardo Niño y te me despido. Hasta la próxima. Y que Dios te bendiga.